Se jugó, eh, a mi forma de ver, un muy buen primer tiempo. O sea, futbolísticamente bien, físicamente bien, de un orden táctico con mucha aplicación. Eh, Contraversamos de muy buena manera eh, la, la participación del equipo de Santos. Vienen los cambios y después viene esa expulsión que es obvio. Tenemos que tener un reacomodo y buscar las formas ¿no? de, de poder seguir intentando llegar. Y buscando ese seguro que nos diera la victoria. afortunadamente se da. Profesor Mario Carrillo. estoy diciendo a mi tocayo que nos deje escuchar, por favor. Dime. Sí, sí, sí. Perdón, Monterrey. no, no se nos sí, puede estar bien. traje disculpa. ¿Por qué ganó Monterrey? No, Monterrey, eh, primero, optimiza muy bien el equipo. Lo espera perfectamente bien, contra golpea un sí, sí, sí, sí. y en todas las zonas del sector, para mí fue superior, en todos los sectores. Al final, con un jugador menos, le hizo un jugador, un golazo. hice Estrada, ¿en serio chicos que va a ganar a Monterrey? Bueno, yo lo veo complicado, ¿no? Que realmente le gane. Janssen, por supuesto, aquí. Eso no es penal, ¿no? Ya nos dirá Felipe Pau. Oh, ¿no? no, no, no, de parte, parte de determinado. Da la impresión que él es el que lo pisa. Sí, pero con la expulsión ¿La para es quién? El... Para... para ya claro, así claro es. Ahora por eso, justicia de vida, ¿no? En nochecita de Joel Campbell, falla el penal y después los Paul ¿En serio, Jorge Petrasanta, le van a ganar a este rayado tus chicos? Es un partido que regularmente se le complica a Monterrey, ahora sea, se complica más en Monterrey, y eso sí, ¿no? Esta ya, ya platicará Felipe Pau. Pero... Monterrey ahí va no con Santos que venía mejor porque nosotros que había ganado contra equipos así como que muy flojitos no luego no con Tigres aquí no puede entrar tan solo Luis Romo no Uno menos. Mira, lo que ha hecho lo que ha hecho Macho Bucetich que no pudo hacer Javier el Vasco Aguirre qué te parece Bueno, conocemos a Busetis, cómo se las gasta en ese aspecto. La experiencia, la sabiduría, humorística que tiene, pues la plasma eh, del planteamiento táctico y estratégico. Y eso lo hace ser diferente. Entonces todos los equipos tienen una seriedad en cuanto al juego defensivo y, y orden táctico para el ataque también. Y eso se traduce a, a los equipos que dirige. Pero bueno, lo de Javier fueron circunstancias que acontecieron con él la verdad que me, me sorprendió no tuve la oportunidad de, de tener un seguimiento pues eso, tanto de sus entrenamientos como partidos y de lejos es un poco difícil pero sí, los números están ahí y por eso fue la destitución de Javier y por cierto me dio gusto por él que ganara el partido con Atlético Madrid porque eso es balón de oxígeno para para salir de la zona roja del descenso, del Mallorca. Ya estaremos hablando de eso más adelante. Felipe Ramos las arbitrales de ese partido. Seis semanas estuvo sancionado Marco Ortiz por problemas y malos arbitrajes. Me pareció un, ex, un exceso, seis semanas, pero regresó muy fuera de ritmo, lejos de un, de un nivel adecuado. Aquí anula este gol porque el jugador de, de Santos está frente a la barrera y hay que recordar que ahora tienen que estar un metro a distancia. Bien. Pero esto, por Dios, y el VAR, ¿cómo sancionan? ¿Cómo permiten que se sancione un penal así? Para mí es más expulsión para Janssen por el pisotón que sancionar que sancionar penal. Eh, creo que este tema de, de, del VAR con, con, con Marco no sé es, qué pasó ahí. Pero la jugada de, del penal es, es, es ridícula, es, es lamentable. Yo digo, es más expulsión de Jansen que penal. ¿En serio Chivas cree que le van a ganar a este Rayados? ¿En serio? ¿Qué dudas? <risa> Tú decías que a no. iban a pasar. Pues, marcar, ¿En, la vuelta, en la vuelta, en, ¿En la estos, vuelta? En estos casos es mejor que te quedes calladito. usted muy calladito, ¿tienes miedo? Porque... No, yo no tengo miedo. No, sí, bueno, no tengo ¡Miedo! miedo.